habíamos dicho a las seis en punto y aquí estamos a las seis en punto del día jueves haciendo nuestro segundo directo eh, qué maravilla que estemos haciendo esto de nuevo y hoy con un extraordinario tema un tema que llama mucho la atención un tema que, que ha sido eh, el que ha provocado el mayor de el mayor de, los, de las visualizaciones en nuestros videos. Hay uno que tenemos de Crop Circle, ahí ustedes pueden tener acceso eh, en nuestro canal de YouTube y, y verán que tenemos, no sé, arriba de 125.000, 130, 130.000 visualizaciones. Y, y bueno, hoy he querido hacer este directo refiriéndome a ese tema tomando en cuenta y anticipándole a ustedes que la semana que viene van a tener todo una charla eh, mucho más desarrollada, mucho más puntual, mucho más específica que la que hoy vamos a dar. Sin embargo, vamos a anticipar algunas cosas que son muy interesantes y vamos a decir otras que en el video no se dijeron. Eh, en el directo, bueno, como saben ustedes, de repente nos gusta que haya gente, que haya personas que participen, que me pregunten, porque ese es el motivo la razón del por qué estamos haciendo esto, para que ustedes puedan participar, la verdad es que si vemos que solamente se recurre a los videos que dejamos filmados, bueno, suspenderemos el tema de los directos, eh, y la verdad es que no me gustaría hacer eso, porque... Mientras más directo es el contacto, mientras más cercano sea el vínculo que tengamos todos, mucho más podemos aprender, mucho más podemos avanzar, mucho más podemos conectarnos y hermanarnos para, para apoyarnos, porque de eso se trata todo esto. Hoy, si ustedes vieron, salió en nuestro canal de YouTube y se los recomiendo, por favor que lo vean, es un video muy fuerte que hicimos, referente a las 12 características de las sectas, ¿sí? ahí tocó fibras muy muy sensibles, ahí eh, puede ser un video bastante controversial porque de una manera todos hemos eh, sido en mayor medida o en menor en medida embaucados por religiones, por caminos espirituales, por sectas, etc. Y bueno, realmente tener en cuenta la experiencia de otras personas puede ayudarnos a nosotros a darnos respuestas y puede ayudarnos también a mantenernos alertas con respecto a qué lugares, qué sitios y con qué personas podemos acercarnos y con qué otras no. Y vamos al tema de Crop Circle ahora sí. Este tema, la verdad es, es que es uno de esos temas que me indigna en lo más profundo, la verdad es que me entristece, la verdad es que me decepciona con respecto a la humanidad y a las personas que tienen una inclinación por las cosas eh, superiores, por, por, por los secretos y y por las, las cuestiones aún no reveladas, y lo digo de esta manera porque hay muchísimas pruebas desde hace décadas, y me refiero a miles y miles, respecto a esa inteligencia, a esa eh, civilización, a esa hermandad también que está por encima de nosotros, en otras esferas, en otras dimensiones, que quieren enviarnos un mensaje, que nos llaman al teléfono personal, al teléfono social, al teléfono grupal, y la verdad que hemos sido muy poquitos los que hemos levantado, los que hemos respondido, los que le damos seguimiento a todo esto. Es realmente increíble ver esas figuras geométricas que aparecen de un momento a otro, con cientos y cientos a veces de metros de extensión y de circunferencia, son una verdadera obra de arte, son verdaderamente una expresión de la sabiduría, una expresión de, de, de amor, una expresión de lo maravilloso que existe a nuestro alrededor y aparece de un momento a otro, a veces en minutos, y simplemente no le hacemos caso, y simplemente los medios de, comuni de comunicación, los más medias, como le dicen, lo ignoran olímpicamente. Nosotros no podemos hacer eso, no debemos de ignorar estos mensajes, estas señales, observarnos y maravillarnos, así como de repente lo hacemos con películas, que tienen una enseñanza, que tienen un trasfondo, así como lo hacemos por ejemplo con una obra de arte, con una pintura, así como lo hacemos por ejemplo con una escultura o con alguna construcción, algún edificio, que nos maravilla, porque realmente en la observación, en la integración con esa obra de arte, que está hecha con mucha sabiduría y perfección, puede producir en nosotros, a nivel interno y a nivel espiritual, grandes transformaciones. Y no quiero solamente estar hablando, solamente estar eh, expresándome a través del micrófono, sin mostrarles imágenes, algunas imágenes de algunos Crop Circles, para que veamos. Recuerden que hay miles y miles, esto comenzó desde la década del 80, de forma moderna, ¿no? porque realmente hay pruebas y hay vestigios que tienen miles de años, desde que el hombre empezó a cultivar que estas figuras aparecen y surgen, y lo, lo que ocurre, lo que pasaba es que antiguamente se creía que eran demonios, que eran brujas, que eran espíritus que hacían todo esto y a veces la gente se espantaba, esto se ocurría muy de vez en cuando, a partir de la década del 80 y más aproximándonos al 2000 y mucho más allá a estos tiempos, son decenas, decenas des, y cientos inclusive que aparecen anualmente, con gran importancia en, su, en el sur de Inglaterra, en, eh, en esa zona anglosajona, pero, Podríamos también nosotros eh, destacar eh, muchos países de Europa e inclusive a lo largo de los continentes, tanto América como África como Asia, también surgen. Es solo que aquellos que aparecen en Europa y aquellos que vemos en Inglaterra, bueno, son los más famosos, son los más conocidos, son los que mayor difusión se les da pero aún así el interés es muy poco, el estudio de todo esto ha sido también muy chato, muy vago, los gobiernos y los científicos y la ciencia han desechado este tipo de manifestación como si fuera obra de algún loco o de algún artista que quiere darse a conocer o quiere publicitar algo. En el video de la semana que viene digo que se produce en Inglaterra porque es una zona muy especial. Pero bueno, veamos algunos de estos, algunos de estos agroglifos, algunos de estos, aquí, ok, miren qué hermoso, miren qué bonito. Ahí están personas alrededor, podemos captar las dimensiones de ese agroglifo. ¿Sí? Ahí lo estamos aumentando, lo estamos eh, alejando para que podamos observarlo bien. Realmente las, las plantas, eh, el sembradío eh, se entreteje, no se rompe, solamente se dobla con enorme delicadeza. Vamos a pasar a otro se dobla, con el, este es impresionante, realmente es uno de los más grandes que se ha hecho, no recuerdo ahora el tamaño, creo que como unos 200, 300 metros o más, no me acuerdo, ¿sí? 300 metros a la redonda, eh, la perfección es imposible de hacer de una manera mecánica o de una manera en lo que respecta a cómo las personas lo podemos hacer. Esta es la grandísima prueba, todos estos crop circles son la grandísima prueba de una inteligencia superior que está queriéndonos transmitir algo. Y les decía que no están rotas las plantas, que realmente se produce un verdadero mosaico vegetal debido al entretejimiento de las plantas, que no se rompen. Se ha estudiado y se ha visto que hay una energía especial, que hay radiaciones. En el video que sale la semana que viene, así también como aquel video que les contaba, que ya está colgado ahí en nuestra página, y en la más vista, hacemos canalizaciones respecto a lo que han querido transmitirnos, o lo que están produciéndose estos agroglifos cuando aparecen y el tiempo que permanecen. Decíamos que Inglaterra es una zona especial, vamos a pasar a otro. Decíamos que en el sur de esa isla increíble, mágica, que está en el norte de Europa, se reúnen unas condiciones en donde el chakra de la Tierra, el cuarto, se encuentra ahí. Pero también el sexto chakra de la Tierra, que es movible, que a lo largo de 150 200 años suele moverse de una región a otra, de un continente a otro, también se encuentra ahí. Entonces tenemos un centro energético en este tiempo muy muy especial, que cuando ponemos esos símbolos, que cuando estas inteligencias superiores, y ahora vamos a hablar un poquito más de ello, dejan estos sellos, producen un efecto a nivel inconsciente colectivo, a nivel energético, a nivel de evolución, producen el efecto que se requiere, que se necesita y que se debe de lograr para nuestro avance. Porque ninguna entidad maligna, negativa o regresiva produce estas obras de arte. Estos son mensajes sutiles, son mensajes que respetan el libre albedrío, son mensajes muy, muy eh, puntuales, específicos, en donde únicamente los seres de luz, los seres progresivos, pueden ser los autores. Entonces decíamos, en la zona de Inglaterra hay dos chakras de la Tierra que están en este momento en actividad, por ahí pasan muchas líneas de Harman, que son las venas y arterias del planeta por donde fluye la energía. Entonces imagínense lo que se genera ahí, llega a cada rincón del planeta. Y los autores, vamos a pasar a la próxima, los autores de estos agroglifos bellos son los arturianos, arcturianos, arcturianos. Y no es casualidad que los arturianos sea una palabra en donde también se deriva otras palabras como arcaico, como arquitecto, como arcángel, como arconte, como arca. Todo lo que tiene que ver con arc, tiene que ver con esa civilización original, que le dio vida, que le dio sustento, que le dio origen a este planeta. Ellos están ahí permitiendo y dejando que la evolución se desarrolle, no solamente la humana, sino todo el tipo de vida de tercera dimensión y también de cuarta dimensión que se va desarrollando. Muchos de ellos son civilizaciones regresivas, en estos momentos tienen el control, tienen el poder, pero ellos están observando, ellos están bajo un plan muy bien determinado para la trascendencia de las almas, permitiendo que las cosas se vayan sucediendo. Y estos Arturianos, al trabajar con los agroglifos, con los crop circles, al trabajar con esta geometría sagrada, con estas matemáticas que vemos en estos dibujos que ahora tenemos presente, pasemos al otro también, miren qué increíble, fíjense qué maravilloso, cómo podemos creer que dos ancianitos, así se presentaron en la década del 90, dos jubilados hacían esto como un pasatiempo, no, claro que no amigos, todo esto se hace con una intención. Y estos arturianos tienen recursos, tienen herramientas. Hay un video que, que lo pusimos justamente en el que ya está colgado, en el video de, de, que tiene muchas visualizaciones. Entonces se ha filmado estas esferas que producen, que originan, que crean estas bellas obras de arte. Yo le llamo Arturitos, como Arturitos de Star Wars, ¿no? Ellos, bueno, llevan a la obra esta, son la herramienta que utiliza esta civilización, estas esferas, que de forma rápida dejan, dejan terminado esto tan mágico, esto tan maravilloso. Y la verdad es que... Como les decía hace un rato, estamos decepcionados muchos de los que damos seguimiento a todo esto, porque la humanidad no ha puesto atención, porque inclusive la mayoría de la gente ni siquiera sabe que esto se está dando desde hace décadas y décadas. Y es en Inglaterra el mejor de los lugares para promocionar también este tipo de cosas, porque si se harían en África, si se harían esos crop circle en Asia o en América Latina, pues la verdad que lo único que obtendríamos es el enojo y el encabronamiento y el fastidio de, del campesino, ¿no? que, que se les dañó el cultivo. Y en Inglaterra no, esta gente que tiene esos campos, muy posiblemente hasta 60 años, bendecido, se sienta alegre de que se produzca este tipo de, de maravilla. No es gente pobre, aquellos que tienen extensiones de tierra en Inglaterra. Y de repente hasta inclusive pueden llegar a ganar más dinero de lo que pueden perder en sus cultivos, ¿no? al darle acceso a las personas que quieran estudiar todo esto, o, o quieran vivir la experiencia de estar en medio de estos centros energéticos, de estos vórtices que generan y que hacen eh, estos dibujos y esta geometría sagrada. Entonces, se está dando en Inglaterra desde hace décadas, se está produciendo de forma muy permanente, constante, y aún hoy en día hay mucha gente que necesita pruebas de que existe alguna civilización superior o extraterrestre, o como quieran llamarlo la verdad es que causa risa, la verdad es que eh, no hay más ignorante que aquel que no quiere ver, porque ese es un verdadero ciego y que jamás va a tener la oportunidad de recuperar la conciencia, la vista, el asombro, la alegría que nos produce a nosotros que, que sabemos, entendemos y nos maravillamos de todo esto. Vamos a pasar al próximo. Y fíjense qué genialidad, y fíjense qué creatividad, y fíjense qué extraordinario este arte. Porque realmente estos arturianos están para cambiarnos, están para ayudarnos y apoyarnos en esa liberación que es tan necesaria, transmutando y trabajando con esas energías que existen en nuestro interior, y lo hacen de esta forma tan delicada. Y lo hacen de esta forma tan bella. Vamos a pasar al próximo. En el próximo tenemos este famoso crop circle, este que es una verdadera identificación, una credencial de lector, una cédula de identidad. Y tenemos ahí al, al famo la famosa imagen de ese extraterrestre de ojos almendrados y cabeza alargada, para que entendamos que realmente aquellos que están haciendo todo esto no pertenecen al género humano. Y frente a él hay un plato, un plato que está en un código binario, un código binario que ya ha sido traducido y que tiene un mensaje que hay que tener en cuenta. Ese mensaje, lo vamos a leer, dice así, fíjense. Cuidado con los portadores de los falsos regalos y sus prometa, promesas rotas. Mucho dolor, pero aún hay tiempo. Crean que hay bien ahí afuera. Nos oponemos a los engaños, conducto cerrándose. La verdad es que es un mensaje que debe de sacudirnos, que debe ponernos a, a trabajar en nosotros y cuestionarnos, realmente de si todo lo que recibimos a través de los más medias, o sea de los medios de comunicación, a través de los gobiernos, a través de las religiones, son realmente eh, promesas y son realmente mensajes que pueden a nosotros llevarnos en una dirección trascendental o positiva. Ellos nos comunican que no es así, pero para eso hay que aprender, a a generar esa acción de introspección, de meditación, de reflexión, de toma de conciencia. Y esa es la gran labor que llevamos adelante con Manifestación Mística. Esa es la gran labor que nosotros queremos continuar, seguir haciendo a través de los videos de YouTube. Y fíjense, vamos a pasar al video, Ricky. Ese video de, de Crop Circle que que tenemos y que es maravilloso y que es bonito, vamos a un poquito. Este video es respecto a un crop circle que apareció hace poquito, en junio. ¿Qué día fue, Ricky? 4 4 sí, de junio, hace apenas unos días. En el video de la semana que viene vamos a hablar. De forma más específica, fíjense qué bello. Ahí nos acercamos a esas praderas tan bonitas de de Inglaterra. Ese es el lugar, Ackling Dake, sur de Inglaterra. Y ahí tenemos ese excepcional agroglifo, un septagrama. Un septagrama al cual voy a dar una explicación en el video de la semana que viene. Muy mágico, muy místico. Apunta a ese despertar de esos centros energéticos en nosotros, apunta a una activación que es necesaria y apunta a una canalización que hemos recibido respecto a este reciente Crop, crop Circle del 4 de junio de 2018, una canalización que nos dieron los arturianos y que dice algo así, el centro que contiene el todo y toda sabiduría, a la que este planeta, esta humanidad, está lista para interpretar, asumir y aplicar en el más pragmático sentido. El camino de los siete puntos radiales de la estrella marcan las direcciones, las coordenadas, latitud y longitud para llegar a los espacios que le llevarán a las dimensiones accesibles. A través de estos siete portales se atraviesa el sentido vibracional que deberá experimentar esta nueva humanidad antes de ser casi aniquilada. La oportunidad de cruzar está ahí, al alcance de sus ojos y sus pies. Y cuando hablamos de nuestros ojos, hablamos de tomar en cuenta estas grandísimas pruebas que tenemos en los cultivos. Y cuando hablamos de los ojos, hablamos de ese ojo interior, de la conciencia, del despertar a lo elevado, aquello que está más allá de la ilusión. Y cuando hablamos que está al alcance de nuestros pies, es que tenemos que trabajar, es que tenemos que avanzar. Es que tenemos que generar cambios permanentes, inconstantes, para que la activación de ese septagrama en nosotros se vaya produciendo. Y así entonces, la clarividencia, la clariodiencia, la poliaudiencia, la telepatía, los recuerdos de vidas pasadas, la capacidad de sanar, de curar, se despierte. Los elementos como el sol, la madera, el mar, la magia, la luna, el viento, la conexión, comience a producirse en nosotros. Maravilloso el video, ¿no? Bueno, parte de este video va a estar en, el, en la próxima publicación de Manifestación Mística, no se lo pierda. vamos a quitar el video. Genial, ¿no? Ahí nos vamos entonces, maravillándonos con este último Crop Circle. Y quiero despedirme con el Crop Circle que hoy me acaban de pasar. Esto también creo que fue el 4 de junio, ¿sí? 4 o 5 de junio, hace unos días. Pero esto no apareció, este Crop Circle, en, en Inglaterra, sino en Suiza. Fíjense ustedes. Yo lo acabo de analizar y acabo de percibir e intuir cuál es el mensaje, y fíjense que es como un ojo, y fíjense que dentro de ese ojo hay como un diablillo, hay como una figura con cuernos. Mucho cuidado, aquellos que gobiernan y rigen este mundo, aquella élite que está en la punta de la pirámide, y que es movilizada a partir de intenciones egoístas, demoníacas, dañinas, regresivas. No por nada apareció en Suiza, el centro financiero mundial. Y ese, esa señal y ese mensaje que acaba de aparecer no es ni más ni menos que una confrontación y una eh, observación directa a estas personas que están en el poder y que sirven a esos bajos astrales y a esas entidades demoníacas. Bueno, la verdad es que me, me alegra, me alegra que ya se esté enviando estos mensajes a esas sociedades y a ese grupo de personas, algunos humanos, otros no humanos, que manejan los hilos de este mundo. Que sepan que hay fuerzas allá afuera que los mantienen en observación y que saben perfectamente qué están haciendo. Bueno, esto me lo entregaron hoy. Ahí tenemos otra imagen de ese crop circle en Suiza. Y con esto quiero despedirme entonces, amigos. Disculpen eh, esa breve interrupción que, que tuvimos para aquellos que nos estaban siguiendo, que nos estaban viendo, alguna falla técnica que siempre su se sucede cuando se hace un vivo, pero bueno, hemos podido rescatar el video y, y aquí está para que todos los podamos ver en cualquier momento. Eh, muchísimas gracias, hasta el próximo directo, no nos dejen de ver eh, en Manifestación Mística, compartan por favor, ayúdenos con los likes, con comentarios, estamos siempre dispuestos a apoyarnos, a, a responder sus preguntas, y por supuesto para aquellos que tengan interés de tener sesiones, terapias, que quieran platicar de forma privada conmigo respecto a la situación que están viviendo, siempre está mi número de, de teléfonos en los videos, ¿eh? y yo respondo directamente. Muchísimas gracias, un abrazo a todos, gracias místicos, gracias místicas, sigamos avanzando porque no estamos solos. Los Crop Circle es una prueba de eso. Adiós.